El Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Montoya de las Norias, en el Ejido, acaba de crear un museo muy especial de patrimonio e interculturalidad. Alumnos y profesores han trabajado durante meses para hacer reproducciones de piezas arqueológicas, recuperar tradiciones de la zona o investigar sobre su riqueza medioambiental. Son guías de un nuevo museo, jóvenes pero muy preparados porque llevan desde septiembre investigando y aprendiendo sobre fauna, flora y también la historia de la provincia de Almería. Son alumnos del Instituto Francisco Montoya de las Norias y con el resto de compañeros han creado el Museo Intercultural del Patrimonio, un proyecto en el que se ha involucrado toda la comunidad. Que eran dos objetivos que yo tenía cuando tomé el proyecto, que era intentar crear interculturalidad dentro de este entorno tan diverso y por otro lado demostrar lo importante que es el patrimonio que tenemos en Almería o que hemos tenido porque hay mucho que ya no está aquí pero pero que hemos tenido que es muy importante y, y darle valor tanto a los alumnos como a la gente que, que quisiera visitarlo y son dos cosas que han salido así genial la verdad porque ellos han involucrado muchos los compañeros también sobre todo hay que agradecerle que todo esto es su trabajo ¿no? familias de la zona han prestado trajes instrumentos musicales y enseres cotidianos de sus culturas además los chavales han reproducido puntas de sílex los murales de la cueva de los letreros el mosaico de vieja, el poblado de los millares o los cuadros indaleanos, y se lo explican a los visitantes. Le explico los importantes monumentos que hay a lo largo de la historia y en, en concretamente en nuestro pueblo porque hay tres culturas como son la marroquí, la africana y la andaluza y le explicamos monumentos que hay aquí importantes. El museo ha servido también para que los alumnos se conozcan y se unan. Aunque en el instituto parezca que estamos siempre unidos y mezclados, fuera el instituto no es así, siempre está cada uno en su grupillo y no es lo mismo. El Instituto Francisco Montoya de las Norias tiene cerca de 600 alumnos de 10 nacionalidades y 50 profesores.